Precisamente de COVID-19 perdió la vida el economista Lucas Vincent Bello. Eh, muy lamentada la muerte de Lucas Vincent Bello a causa del COVID-19, sobre todo en el área de economía en la que tuvo una, un gran desempeño y lamentablemente falleció por el COVID-19. ...en el día de ayer. Por otro lado, la Federación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas... ...la FENAPIMEX, ...le propuso al, al gobierno... ...vámonos, señor director, con la próxima información. El, la FENAPIMEX ...le propuso al gobierno que del 23 de diciembre hasta el 25 no haya toque de queda, al igual que del 31 de diciembre al día primero de enero y que los demás días, o sea, desde el 15 de diciembre hasta el 2 de enero, la limitación del horario sea a partir de las 12 de la medianoche. Esta es una propuesta que hace este conglomerado de comerciantes al gobierno hay gente que está de acuerdo con que esto se haga así toque de queda a 12 de la noche desde el 15 de diciembre y 23 al 25 y 31 al primero sin toque de queda es la propuesta de el comercio para el gobierno sin embargo el Colegio Médico está opuesto a que esto se haga de esta forma. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del Colegio Médico, aquí en San Francisco de Macorís, sobre esta propuesta. el Colegio Médico puedo decir que sería un error presentar esta manera eh, pensando solamente en lo que es la dinamización económica, que claro está, necesitamos mayor dinamismo, pero debemos entender que frente a esta pandemia, a la, cada vez que aumentamos la libertad de la persona estar haciendo la vida cotidiana, asimismo aumenta lo que es la afectación, la infección por el virus que estamos padeciendo desde el inicio de año. Bueno, ahí está esta propuesta. Vamos a ver lo que dice la Primera Dama de la República. Ella siempre tuitea lo que se va a hacer y vamos a esperar lo que ella plantea en este sentido. Raquel Arbaje, con respecto al toque de queda. Vámonos a Samaná, señor director, y a Nagua. En el caso de Nagua, estas dos jóvenes, eh, miren cómo sucedió esta tragedia en la que esta muchacha perdió la vida y eh, la otra está grave aquí en el centro médico siglo XXI. La joven María del Carmen Nolasco recibió una llamada de un familiar de ella que está en Estados Unidos para que fuera desde Arenoso donde ella vive a Nagua a ver una construcción que él tiene. Estas dos muchachas se fueron en una pasola de Arenoso para Nagua en una pasola Cuando estaban llegando a Nagua que iban por San José de Matanza una jipeta las impactó a las dos en la pasola y eh, María del Carmen Nolasco que era una una amiga que Catherine eh, Hernández una amiga que María del Carmen Nolasco había buscado para que la acompañara lamentablemente falleció en el mismo lugar del hecho y María del Carmen Nolasco está como decíamos aquí en el Centro Médico Siglo XXI, muy grave, luego de que fuera chocada por esta jipeta que está en, a, a la derecha, esta jipeta que vemos es que lamentablemente eh, chocó a estas dos eh, jóvenes y una de ellas murió y la otra está grave. La que murió dejó dos niños en la orfandad. Muy lamentable este accidente de tránsito. Miren, el presidente de la República, como parte de la, el, el, la firma del del, de este tratado con la con la CIC, eh, pidió acciones para frenar las llamadas fake news o noticias falsas que circulan en las redes sociales debido a a que es un fenómeno inquietante dice el presidente que está lacerando el periodismo libre e independiente dice que las fake news crean falsa confesión de que una persona con un celular es un periodista dice el presidente de la república vamos a escuchar lo que el presidente dijo un fragmento de este discurso que hiciera el presidente las aspiraciones de la población global que aspira a grandes metas de progreso y de libertad. Estos logros suscitan ya el optimismo, pero también aconsejan la prudencia y observancia. La crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles o el mal uso de las tecnologías son un peligro constante para el progreso alcanzado. Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando. Hace ya algún tiempo, cuando nacieron las redes sociales y se generalizó su uso de manera masiva, escuché a alguien decir que el mundo había cambiado para siempre porque cualquiera con un teléfono móvil, con acceso a Internet, era un periodista y que los medios de comunicación no tardarían en perder su papel como instrumentos para la comunicación social. La tecnología iba a permitir, al igual que en otros ámbitos como la economía o la política, acabar con los intermediarios profesionalizados. Todo sería directo y, por tanto, supuestamente mejor. Y entonces pensé que esta concepción era un error. Ahí están fenómenos tan inquietantes y peligrosos como la posverdad o las fake news para que seamos conscientes de que no podemos permitir que esta equivocación vaya más. Y es que alguien con un teléfono móvil en la mano que graba las imágenes o el sonido de un determinado acontecimiento es alguien que tiene un teléfono móvil pero no es un periodista que ordenará los acontecimientos, contrastará con todas las fuentes a las que puedas recurrir y contextualizará los hechos para ofrecer a sus lectores, oyentes o televidentes eso que es a la vez tan simple y cotidiano como complejo e importante. Una noticia. El periodismo libre es un engranaje esencial de los sistemas democráticos, de la misma forma que lo es la separación de poderes, una justicia independiente o la libertad de asociación. El periodismo sirve para muchas cosas. Me gusta especialmente la antigua y entrañable definición que decía que su función es formar, informar y entretener. Pero también sirve para garantizar el equilibrio de poder que es tan necesario en una democracia y esa garantía se materializa en la crítica. El poder es tiene que saber que la crítica ordenada y razonada que solo los medios de comunicación y los periodistas pueden ejercer es fundamental. Porque sin ella no tardaría en llegar la arbitrariedad, la injusticia y el miedo. Ahí está lo que dijera el presidente de la República. Si bien es cierto esto, que esto produce muchísimas noticias falsas, las redes sociales, realmente esto ha venido a hacer que eh, la mucha centralización de la noticia que había pues eh, se quitara con esto, eh, tenemos una, una noticia más rápida las informaciones llegan inmediatamente a todas partes y esto además eh, pone una información más rápida en todas partes, incluso los medios de comunicación formales hemos tenido que eh, ponernos a la, a la altura de esa información eh, más rápida, más fácil para todo el mundo. Se entregó este fin de semana a la Policía Nacional El Amarillo. Eh, según la policía, estaba siendo buscado por eh, cometer eh, varios hechos delictivos. Él dice que no, que él no tiene casos pendientes por la justicia, por lo que ignora por qué era su búsqueda. Este muchacho eh, en esta foto que vemos a la derecha fue el 5 de septiembre que él se entregó cuando estaba siendo buscado, hacía un año, por eh, darle unos machetazos a un muchacho ahí en, el, en medio de una riña en, en el sector Logrullón que lo dejó inválido al muchacho. Él dice que por este caso que fue el que lo sometieron hace un mes, él, un juez le impuso eh, presentación periódica y que él está firmando y que no entiende por qué lo buscan. Vamos a, a escuchar lo que dice el amarillo Luis Enrique de Jesús Polanco. No, ellos me fueron a buscar y ayer, yo andaba haciendo un trabajo, entonces ellos fueron allá donde yo trabajo y dijeron como que yo era un delincuente y cosas así, ¿te sabe. ¿Qué es tu trabajo? En un taller de pintura. ¿Pero ¿Tú has tenido problemas? Policía? No, no, tuve un problema, pues riñen estos días, estoy firmando y de todo, en la fiscalía. Tú no te entregaste? ¿Tú no sabes de qué? De qué no, eres? yo no sé por qué me están buscando ni nada. Y yo no he hecho nada, yo, el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Y dónde fueron ellos? Eh, allá donde yo trabajo, en la Catella. El amarillo está acusado de. Eh, ha estado acusado de diferentes hechos. El, el amarillo no es oriundo de aquí, es oriundo de. de Villa Arriba y allá cometió unos hechos. Y aquí.